Te lo juro, Yo una... ¿Te lo juro? Alberto Aguilera soñaba con llegar a la capital Para alcanzar la gloria Y en menos de lo que había pensado En vez de la gloria Había caído preso en una de las cárceles Más tenebrosas del México De la década de los 70 La prisión de Lecumberri Eso es un error señor Eso dicen todos No No señor Le juro pues así digo yo siempre Yo no hice nada Pero pues hice <ríe> ¿Y por quién me vas a jurar? A ver, ¿Por tu mamacita? ¿O por quien quieras? Pero ya te fregaste, güey Mira, ya estás metido aquí en el bote ¿Qué hiciste, chamaco? Ya le dije Por error Bueno, bueno, ya para mí, ¿eh? Que nadie meten aquí así porque sí ¿De qué te están echando la culpa? De robo, en una fiesta Pero es mentira Anda. ¡Mentira! ¿Sabes qué, güey? Descarga tus cositas ¿Sabes por qué? Porque por ese delito de robo Te dan mismo tres años ¿Eh? Y eso si sí se apura con tu sentencia ¿Tres? ¿Tres años? no, no yo no puedo Acabo de conseguir chamba como cantante. Ah, que eres artista. Mira nada más el artista, ¿eh? Eres bien finito. Vas a necesitar de protección. Ándale, deja tus cosas ahí. Tócame esos cinco. Alberto. Mucho gusto. Yo soy el zorro. Tú nada más, júntate. artista. Preso, solo y sin dinero La Meche, Llega, su fiel amiga Era Llega, su Llega. única esperanza Digo, carta de Adán ¿Y quién es Adán? ¿Cómo que quién es Adán? Pues Adán Luna Tú eres nueva Mi muy querida Meche Quisiera escribirte esta carta Por un mejor motivo que avisarte Que las cosas no han salido muy bien Que digamos en la capital Quiero que sepas que llevo ya seis meses recluido en la cárcel, en el Palacio, en el Palacio Negro, Negro de, de Por razones que aún no entiendo, vine a terminar aquí. Cuando yo supe, supe que, que, que lo encerraron allá, pues bueno, ni modo, ¿qué que podía hacer? Yo no tenía el dinero para sacarlo. Pero sí hacía cooperallas en, en los bares. Se le mandaba, si llegaban o no le llegaba, yo con todo mi corazón se mandaba, pero no era mi dinero, era de, de todos. Si estar preso es castigo, doble sufrimiento estar preso y ser pobre. El futuro ídolo tuvo que limpiar pisos y arreglar las celdas de presos ricos para ganar algún dinero. Eso mientras cantaba con los reos como público. He conocido gente muy buena y que también está acá injustamente en este lugar. Tengo la esperanza de que un día pueda salir de este sitio de la misma manera en la que entré, sin previo aviso y sin motivo. Y aunque he buscado la forma de seguir haciendo lo que amo, que es cantar, soy como una paloma cautiva en un mar. Meche, mi querida Meche, no tengo a nadie a quien acudir. Solo de pensar que mi mamá se enterará de lo que estoy pasando, hace que se me revuelva el estómago. Ella no se merece tener un hijo en la cárcel y jamás quisiera que se enterara por lo que estoy pasando. Yo sé que las cosas en Juárez no son fáciles y sé que las cosas para ti tampoco. Pero pues, te pido que si encuentras alguna manera de ayudarme, lo hagas. Porque yo siento que aquí me muero. Lentamente, dejo de existir. Así es que yo cumplía con... Pues no voy a querer ver una amiga, un amigo en la cárcel, no. Lecumberry honraba el mote con el que el pueblo lo conocía El Palacio Negro Se entraba ahí, pero nada garantizaba la salida Ahí quedaban enterradas ilusiones y vidas ¿Y tú qué? Más te vale que no le digas a nadie que me viste así, ¿eh? No, tranquilo yo no vi nada No quiero que después hayan ven chismeando Que me vieron llorar como una quinceañera Todos Todos los seres humanos tenemos derecho a llorar Y a sufrir A amar Extraño mucho a mi vieja Alberto Quiero dejarla Pero no puedo No puedo Sueño con ella todas las noches Aún la sigo amando Alberto yo lo único que quiero es que ella sea feliz. El zorri queda admirado con la facilidad de su compañero de celda para componer y cantar canciones. Pero no es el único. En la prisión ya es conocido por eso. Un buen día, una visitante ilustre quebró durante, la tediosa durante. rutina del cautiverio. El general Fuentes Vargas me dijo, Prieta, ven, te tengo una, una sorpresa. Te quiero presentar a la señorita Enriqueta Jiménez. Usted es la Prieta Linda. Perdón, no la quise ofender con la de Prieta, pero de veras que estás muy linda. Mucho gusto, Alberto. El general... Ha hablado tanto de ti que no he dejado de insistirle en que me presentara contigo Así que no puede perder esta oportunidad Tiene que demostrarle de lo que es capaz Tiene cinco minutos Híjole, pues si nada más tengo cinco minutos para pa demostrarle de lo que soy capaz Yo creo que estoy en problemas generales. Pero yo sí le puedo mostrar lo que mejor sé hacer Que es cantar era verdaderamente un ángel, yo lo examiné sus ojitos y si alguien se toma la molestia de ver los ojos de Juan Gabriel en una fotografía, se darán cuenta de que era un muchacho bueno, que era un niño grande, pero que... Ay, estaba lleno de amor y me siento de verdad honrada de tener el cariño de un hombre que se fue al cielo porque no podía más en, en el mundo, ¿no? no podía de tanto amor.